Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo 2 del curso para impresión 3D de Blender. Hoy vamos a hacer una taza. Yo tengo un par de ellas publicadas en mi página de Cults, que por cierto, si todavía no tienes cuenta en Cults, deberías ir abriéndote una. No obstante, el próximo vídeo que suba va a ser cómo abrirse un perfil en esta página y cómo empezar a publicar todos nuestros archivos de pago. Así que, sin más dilación, vamos a ir comenzando. Pero antes de empezar, que sepáis que dentro del vídeo voy a esconder un link a una de estas dos tazas y va a ser un link de descarga gratuito del archivo STL. En la página de Cults los tengo de pago, pero para quien vea el vídeo completo, si encuentra el link, que sepa que se lo puede descargar e imprimir gratis lo que ya vaya a poner. Así que empezamos. Bien, pues como de costumbre vamos a abrir Blender y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las dimensiones de nuestro cubo sean correctas. Vamos a abrir y aquí vemos que estamos en 2 metros. Vale, vamos a configurar la escena para que siempre que abramos Blender estemos en milímetros, ¿de acuerdo? Para configurar Blender y trabajar en una unidad de escala correcta vamos a venir a estas dos pelotitas de aquí, ¿vale? Es la quinta opción de la derecha, pinchamos, vamos a darle a Units y cambiamos el sistema que tengamos aquí por sistema métrico y la unidad de escala yo voy a trabajar en milímetros, me gusta trabajar en milímetros, porque para las impresoras es más fácil trabajar con esta unidad. Y tenemos que cambiar la unidad de escala a 0.001, que es el equivalente a milímetros. Si un metro es 1, un milímetro es 0.001. Para poder ver correctamente el viewport, que es esta parte de aquí, vamos a venir a estas dos pelotitas la blanca y la azul vamos a pinchar en esta flechita y en escala vamos a poner exactamente el mismo valor que hemos elegido 0.001 ya tenemos la escena completamente configurada pero para que cada vez que abramos blender estemos así y no tengamos que repetir este proceso una y otra vez vamos a darle a file y en file vamos a ir a defaults save startup file al pinchar aquí nos pregunta que si estamos seguros le decimos que sí y ya está cada vez que vayamos a abrir blender no vamos a tener que volver a configurar la unidad de escala ahora nuestro cubo mide 2 milímetros en teoría efectivamente nos vamos al panel de aquí de la derecha y vemos que nuestro ítem mide 2 x 2 x 2 milímetros estupendo vale pues vamos a hacer una taza para ello nos vamos a ir a la vista frontal la vista frontal se puede elegir desde aquí o pinchando el número 1 del teclado numérico si le damos al 3 nos vamos al lado si vamos al 1 nos vamos a la vista frontal y deberíamos buscar una imagen de referencia de una taza que nos guste Así que para ello, pues vamos a buscar una foto en internet. Yo voy a hacer esta taza, no con el dibujo, pero sí que voy a hacer esta forma de lasa. Así que guardamos la imagen de referencia en una carpeta, que vayamos a acordarnos dónde está para luego poder importarla en Blender. O si no, podemos hacer un recorte de pantalla, que es lo que voy a hacer yo. Ya de nuevo en Blender, con nuestra imagen guardada de referencia, vamos a seleccionar toda la escena con la tecla A y con la tecla X vamos a borrarlo todo. Si os fijáis, aquí a mano izquierda están saliendo las teclas que voy pulsando por si se me olvida decir algo. Pero si se me escapa decir algo o lo que sea, dejadlo en comentarios que me sale la notificación en el móvil y no tardaré mucho en responder. Vale, pues añadimos una imagen de referencia. Con Shift A elegimos la imagen y referencia. Y aquí buscamos en la carpeta nuestra imagen. Ya con la imagen dentro del programa, vamos a centrarla intentando que el centro de la taza cuadre con el centro de este cursor si os fijáis no se ve muy bien ahora mismo entonces vamos a pinchar la imagen de referencia y aquí en la parte de la derecha vemos que hay un icono de la imagen si pinchamos le podemos dar aquí a opacity y en opacity podemos bajar la opacidad de nuestra imagen de referencia así nos permite ver mejor a través de ella así que un poquito a ojo llevamos la imagen al centro más o menos y nos va a tocar escalarla pero antes de escalar vamos a añadir un cilindro porque la forma más fácil para hacer una taza es un cilindro entonces nuestro cilindro mide si venimos al panel de la derecha o pulsamos la tecla n aparece este panel si la volvemos a dar esconde mide 2 milímetros entonces para poder hacer la taza tenemos que escalarla a un tamaño de una taza más o menos normal si tenéis en casa una regla o un pie de rey o lo que sea podéis eh, calcular más o menos cuál es la altura de una taza pero la altura de una taza estándar más o menos suele rondar entre los 10 y los 12 centímetros yo lo voy a hacer de 11 así que 11 centímetros son 110 milímetros así que tengo que escalar el cilindro hasta que aquí ponga 110 milímetros le damos a la tecla s de escalar y alejamos el ratón hasta llegar más o menos al tamaño de taza que queremos entonces ahora para poder ver la imagen de nuevo y escalarla al mismo nivel pues vamos a dar a este botón de aquí y si os fijáis ha desaparecido prácticamente la taza pinchamos y escalamos estupendo y ahora con el cilindro en el medio lo que podemos hacer es ajustar la imagen de la taza con la G movemos la imagen hacia arriba con la tecla Z y si lo queremos mover hacia la derecha porque a mí me interesa que esté un poquito más a la derecha pues vamos a darle a la G y a la X vale para centrar nuestra taza en el centro de la escena más o menos. Ahora volvemos a seleccionar el cilindro, si no veis bien el cilindro podéis apagar esto y lo que vamos a hacer es escalarlo con la tecla S y lo tenemos que escalar en todas las direcciones excepto en Z, así que pinchamos la S de escalar, apretamos Shift y le damos a la tecla Z a la vez, de esta manera se les va a escalar el cilindro solamente en X y en Y hasta que veamos que aparece un poco la taza y si nos interesa pues podemos activar el modo wireframe. Y esto consiste en colocar y escalar hasta que estemos más o menos en la misma posición, ¿de acuerdo? Muy bien, pues con la taza en nuestro lugar lo que vamos a hacer ahora es venir a modo edición. Para entrar en modo edición recordamos que hay que darle a la tecla tabulador. Y mi taza en realidad es bastante recta, así que poca modificación voy a tener que hacer. Pero bueno, vamos a hacer Control r para hacer un corte en el medio, pinchamos fuera, ¿de acuerdo? Si hubiéramos elegido una imagen si hubiéramos elegido una taza con otra forma, eh, podríamos añadir más cortes, es decir, control R, añadimos más cortes y lo que consistiría es en ir escalando con la S hasta darle la forma de la taza que hayamos elegido, ¿de acuerdo? Y así vamos haciendo la forma de nuestra taza. La mía lo que pasa es que es muy recta, pero podríais haber elegido una taza que, que sea así. Entonces lo único que tenéis que hacer es eso. Y si necesitáis añadir más cortes, para ser más precisos, pulsáis Control r en la sección donde queráis hacerle el corte y podéis elegir a qué altura necesitáis el loop para escalar en esa zona, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como os decía, corte en el medio y seleccionando vértices, o sea, seleccionando ejes, aristas, con la tecla 2 del teclado, vamos a hacer un bebel, Control v y vamos a llevar el corte hasta arriba del todo. Estupendo. Si salimos de modo edición, vemos que nuestra taza tiene como unas aristas súper feas. Entonces, para que estas aristas feas no se nos vean, vamos a aplicar un modificador. Los modificadores se aplican en la llave inglesa azul. Vamos a la llave inglesa azul, añadimos un modificador y el modificador que nos interesa ahora mismo es Subdivision Surface. Aplicamos el modificador y como veis, esto ha cambiado de forma completamente porque ha añadido subdivisiones a nuestro objeto entonces también lo que tenemos que hacer es aplicar la escala aplicamos la escala con control a y aplicamos la escala de esta manera la escala se nos ha reseteado si volvemos atrás veis que mi escala ahora mismo tiene en x 40 en y 40 54 y esto es la información que va a enviar nuestro archivo stl al laminador entonces aunque aquí ponga que mide 81 milímetros de x si tú lo mandas al laminador sabe que es 40 veces 81, entonces va a mandar un objeto con unas proporciones completamente distintas a las que nosotros le queremos llevar. Muy bien, pues ya tenemos la subdivisión. Vamos a añadir un nivel más de subdivisión para que esto sea más suavizado. Entonces vamos al Level Viewport y vamos a darle otro más. E incluso me atrevería a decir que otro más, para que cuando mandemos nuestra taza al laminador tenga una superficie suave y no se vean cuadraditos. Tampoco abuséis de este modificador, no añadáis mucho, porque cuanto más añadáis, más le va a costar a vuestro ordenador. Yo creo que con cuatro o 5 niveles sería suficiente. Entonces, ahora vemos que se nos arruga un poco todo esto. Para poder arreglar esto, lo que tenemos que hacer es añadir otro corte. Entonces, hacemos otro Control r en el medio y podemos hacer un control b un bebel para llevárnoslo arriba y abajo y si veis cuando el eje nuevo se acerca a la base se va suavizando ahora tenemos ya una forma bastante más limpia volvemos a modo edición y miramos desde abajo para mirar desde abajo eh, vemos que Aquí también se están haciendo unas cosas raras, no sé si lo veis, pero hay como unas olas. Entonces, para evitar que salgan esas olas, vamos a hacer en modo de edición, seleccionar la cara de abajo y vamos a hacer un inset. El inset se hace con la I latina. Apretamos la I y añadimos un nuevo corte. Podríamos añadir otro incluso y más. Podríamos añadir todos los que quisiéramos, ¿vale? Esto es simplemente para que la superficie de abajo sea plana y se acomode bien a la cama de impresión. Si quisiéramos hacer algo realista, podríamos mover esta cara hacia arriba en Z para darle esta típica forma que tienen las tazas debajo veis y darle esta forma tan peculiar que suelen tener las tazas. Pero bueno, como es un archivo para impresión 3D, aquí a lo mejor necesitaríamos soportes. Así que para evitar que tengamos que hacer soportes, vamos a dejarlo tal cual, ¿vale? Plano. Vale, pues la forma de la taza ya está casi. Eh, solo tenemos que venir a modo edición de nuevo y en la parte superior eliminar esta cara. Para ello seleccionamos la cara superior, le pinchamos a la X para eliminar. Y le damos a Faces, que es la cara que queremos eliminar. Y ahora ya tenemos nuestra taza vacía. Pero esto no lo podemos imprimir porque es más delgado que una línea de papel, porque son solo vértices y planos. Así que para añadirle grosor a esta taza, recordamos que hay que aplicar la escala. Aplicamos con Control-A la escala. Y cuando ya estamos con la escala en 111 podemos venir a los modificadores de nuevo, la llave inglés azul, modificador, y vamos a añadir un Solidify. Pinchamos en Solidify, el Solidify lo podemos arrastrar con estos puntitos arriba del subdivision, y en Thickness tenemos que poner el grosor que queramos que tenga la taza aquí esto va a depender de cada uno si quieres que sea muy grueso pues le puedes poner el grosor que quieras por ejemplo puedes ponerle más o menos lo que tiene una taza convencional que son 3 milímetros entonces pincho 3 y este sería el grosor de una taza más o menos convencional pero si lo que quieres es ahorrar plástico a la hora de impresión para que no se rellene mucho y no gastar mucho plástico en imprimir una pieza tan pequeña aquí puedes ir calculando cuánto quieres gastar de plástico si tu boquilla es de 0.4 eso significa que 0.4 va a ser el grosor exacto de una pasada de tu impresora si quieres que sean dos paredes pues puedes poner 0.8 y ahora ya es un poquito más gordo pero va a seguir siendo un poquito delgado entonces yo creo que lo ideal para que sea una pieza robusta y que se pueda imprimir bien sin gastar mucho plástico serían tres líneas que sería 1.2 con una boquilla de 0.4 pero bueno yo lo voy a poner en 1.6 voy a poner 1.6 de grosor para que esté más bonito y ya está vale entonces si nos fijamos ahora en, entramos en modo edición y por la parte frontal tenemos caras pero por la parte de aquí dentro no tenemos caras eso es porque tenemos que Aplicar el modificador Solidify, pero sólo el Solidify, el Subdivision no lo apliquéis y os voy a explicar ahora por qué. Entonces, el Solidify venimos a la flechita de aquí, de al lado de la cámara, pinchamos desde modo objeto. O sea, si sí, en modo estábamos en modo edición, venimos a modo objeto, si no, no lo podemos aplicar y lo aplicamos. Y ahora, si venimos a modo edición, no lo vemos porque tenemos el subdivision, pero han aparecido caras dentro de nuestra taza, que es lo que nos interesa. Vale, si le damos a modo wireframe, vemos que hay caras por fuera y hay caras por dentro eso es lo que nos interesa que sea una malla completamente cerrada por fuera y por dentro ahora esto ya se puede imprimir tal cual Vamos a volver al modo sólido y desde modo objeto vamos a venir a la vista frontal. Lo que os decía, si aplicamos el, el subdivision, mirad lo que pasa con la malla. Ahora mismo tenemos la malla así de grande. Si lo aplicamos, desde modo objeto, aparentemente no ha pasado nada, pero si vengo a modo edición, fijaos lo pequeñita que es ahora mismo la malla. Ahora trabajar con una sola cara sería imposible. Por eso es importante que el modificador subdivision no lo apliquéis salvo que sea ya una fase final del modelado lo voy a deshacer al deshacer con control z pues ya he vuelto a mi estado original muy bien pues ahora es el momento de hacer el asa para hacer el asa es importante mantenernos siempre en la vista frontal vale es muy importante entonces para hacer esta parte del asa lo que necesitamos son cortes que lleguen justo a la altura del asa por arriba y justo a la altura del asa por abajo así que voy a venir al modo transparente y voy a hacer un corte este corte lo voy a llevar hasta arriba del todo por donde nace el asa voy a hacer otro corte voy a confirmar y me lo voy a llevar hasta la parte de abajo y ahora lo mismo con la parte de abajo hago control r confirmo el corte me lo traigo a la parte de abajo y de nuevo control r corte a la parte del asa entonces venimos a la parte del asa, seleccionamos la cara apretando el shift, esta cara y esta, y esta cara y esta, y nos cercioramos de que sean las caras de fuera, las de dentro no pueden estar seleccionadas. Y vamos a hacer un inset, vamos a hacer un inset y vamos a escalar en Y para que el asa tenga el grosor que nosotros queremos yo creo que más o menos el grosor del asa puede ser así ahora vamos a seleccionar estas dos caras que es por donde van a hacer nuestro asa y nos tenemos que venir a la vista frontal con la tecla número 1 del teclado numérico y lo que tenemos que hacer es extruir el asa y darle la forma de corazón que tiene le damos a la tecla E y extruimos. Le damos a la tecla G para mover la parte que, tenemos, que estamos trabajando y lo podemos mover en Z hacia arriba. Es importante aquí que no movamos la vista, que siempre estemos en la vista frontal, porque si no el, el asa se nos va a doblar. Si se te dobla, pues tienes que deshacer pasos para volver a hacerlo. Vale, entonces también podemos rotar el plano con la tecla R. Lo rotamos en la dirección que nosotros queramos. Si os cuesta un poco trabajar al ordenador, podéis bajar los niveles de subdivisión, así el ordenador va más fluido y luego ya lo volvéis a subir cuando vayáis a exportar. Vale, pues vamos con el proceso. Extruimos, rotamos hasta que el plano esté en nuestro sitio, bajamos con la tecla G y volvemos a extruir y volvemos a rotar podemos mover con la tecla G si no nos movemos de la vista frontal podemos movernos libremente que no se nos va a doblar vale rotamos y cuando tengamos la posición extruimos estupendo podemos volvernos a mover podemos rotar y podemos extruir y aquí lo que voy a hacer para hacer este quiebro es rotar justo hasta donde está la línea del corazón y voy a escalar en Z voy a rotar voy a escalar en Z voy a rotar hasta que tenga más o menos la forma que busco. Ahora voy a hacer otra extrusión. Esto no os preocupéis porque se vuelve a escalar en Z. Se puede mover hacia arriba. Y se puede rotar de nuevo. Y se puede mover. Lo que sí que es importante es que los ejes no se monten uno encima de otro. ¿vale? Es importante que no se monten uno encima de otro. Que es por ejemplo así. ¿vale? Esto no lo, no lo queremos. Queremos que se estén separados. Seguimos desde la vista frontal. ¿vale? Solamente me he acercado un poco volvemos a extruir y volvemos a rotar y volvemos a extruir y volvemos a rotar volvemos a mover volvemos a extruir volvemos a rotar movemos extruimos movemos y es repetir el proceso hasta llegar casi hasta el final si escalamos recordamos que solamente podemos escalar en el eje z o en el eje x pero nunca en el y porque si no se nos va a hacer más delgado muy bien y cuando ya estamos cerquita de la taza extruimos otra vez vale nos quedamos por aquí y confirmamos cerca pero sin pegarnos vale y antes de nada vamos a ver cómo nos ha quedado activamos el modo transparencia y si por ejemplo tuviéramos que volver a ajustar algún eje pues sería tan sencillo como por ejemplo aquí me he pasado vale aquí me he pasado bastante de la referencia entonces elijo modo ejes que es la, la tecla 2 selecciono estos ejes de aquí arriba en modo transparente y puedo darle con la tecla g para moverlo hasta su sitio aquí veo lo mismo que me pasa un poquito pues voy moviendo los polígonos a su sitio aquí podemos ser todo lo pesados y todo lo perfeccionistas que queremos que queramos vale pero bueno tampoco es cuestión de calcar 100% el modelo pero bueno os estoy enseñando a modelar con una imagen de referencia que nunca está de más aquí por ejemplo habría que estirarlo un pelín y si os hiciera falta más geometría podéis añadir cortes con control r exactamente igual que hemos hecho antes podríamos añadir aquí un corte nuevo y ponerlo donde queramos ¿vale? aquí por ejemplo podríamos bajarlo un pelín y aquí por ejemplo podríamos bajarlo otro pelín vale pues ya tenemos prácticamente la taza modelada ¿vale? está prácticamente terminada muy bien entonces eh, ahora para unir la taza Podríamos dejarlo así si quisiéramos o que saliera al revés, de abajo hacia arriba, pero yo lo voy a unir. Entonces para unir tenemos que venir de nuevo a modo edición y seleccionar las caras. Seleccionamos caras aquí arriba o recordamos el teclado, el teclado del ordenador, el número 3. Seleccionamos esta cara y seleccionamos esta cara. También vamos a seleccionar esta cara de aquí. Vamos a darle a la X y vamos a eliminar las caras eliminamos faces y esa otra cara también hay que eliminarla vale esto también se elimina x face. y ahora si es más fácil para vosotros vamos a activar el modo wireframe y ahora volvemos a modo ejes y vamos a seleccionar todos estos cuatro ejes y estos cuatro ejes de aquí para seleccionarlos vamos a presionar la tecla alt y con los ejes seleccionados en la tecla 2 del ordenador vamos a seleccionar se nos selecciona todo el loop y lo mismo aquí vale vamos a presionar shift alt y pinchamos y ahora para unir estas dos partes vamos a pulsar F3 y vamos a buscar Bridge puente puente bridge Edge Loops pinchamos y se nos ha juntado volvemos al modo objeto y vemos que se ha juntado pero que a lo mejor le vendría bien recolocar un poquito más los polígonos pues nada, lo mismo que hemos hecho antes venimos al modo edición seleccionamos ejes seleccionamos estos ejes de aquí abajo los traemos para abajo estos los podemos traer un poquito más para abajo también o incluso podríamos seleccionar este loop este loop en el que se unen Podríamos seleccionarlo y escalarlo un pelín para que tenga esa forma característica de la cerámica. Y esta parte del corazón me ha quedado muy ancha, así que este de aquí lo voy a escalar un poco en Z y en X. Así que Shift Y y se escalará solamente en Z y en X. Perfecto, y ya lo miramos desde el lateral. Vale, y con la forma básica, bueno, si os fijáis, aquí parece que se me han duplicado los ejes. Vamos a darle a X, Disolver, Ejes. Vale, si eso os pasa, bueno, no pasa nada tampoco. Os va a pasar mucho eso de que se dupliquen ejes y tal, al principio sobre todo, hasta que aprendáis a identificarlo, pues os va a costar un poco, pero solamente vais a aprender a hacerlo si modeláis mucho. Vale, vamos a volver a, a subir los niveles de subdivisión y ya queda mucho más suavecito, queda bastante mejor. Y ya lo tenemos listo, ya tenemos nuestra taza, es un poco básica, pero bueno, es una taza, es la primera taza que hacemos. Un proyecto sencillito, un ejercicio de modelado que nos sirve para hacer un STL. Entonces, ahora vamos a ítem, comprobamos que nuestra escala está correcta, vamos a exportar el archivo, vamos a file, recordamos, export, STL, y elegimos nuestra carpeta de STLs. Le ponemos un nombre, taza tuto. Nos venimos al laminador, seleccionamos el archivo y ya tenemos nuestra taza completamente lista para imprimir. Lo que vamos a hacer es segmentarlo para comprobar que está todo correcto. Y como veis tenemos ya una taza completamente imprimible y lo que os decía antes del grosor de la taza, si os fijáis, el grosor son exactamente cuatro líneas de perímetro. Entonces, eh, de esa manera podemos optimizar muy bien nuestros modelos para ahorrar plástico. Así que bueno, eh, este es un tutorial muy sencillito, espero que os haya gustado. Os voy a dejar el archivo para descargarlo en si lo queréis así que hasta aquí el vídeo hemos hecho una taza la hemos modelado desde cero ha sido un ejercicio sencillito de modelado y que veáis que lo que podemos hacer en dimensiones reales en blender lo podemos pasar a la vida real imprimiéndolo os recomiendo mucho que utilicéis un calibre de este estilo para poder medir vuestras piezas para poder medir lo que queráis imprimir si por ejemplo queréis hacer un cajón a medida si sabéis cuáles son las medidas precisas podéis modelar con las medidas precisas y así podéis llevar a la realidad cualquier cosa que se os pase por la cabeza si queréis seguir aprendiendo Blender, las herramientas son exactamente las mismas, las de impresión 3D, que las de los otros tutoriales que tengo en el canal. Entonces si hacéis el tutorial, por ejemplo, de la Kame House de Goku, vais a ir entrenando un montón todas estas herramientas y os va a ser muchísimo más fácil poder llevar a la realidad cualquier tipo de proyecto que se os ocurra. No obstante, dejadme en los comentarios qué es lo que queréis aprender, porque en Blender también tenemos la escultura. La escultura con la que, por ejemplo, hice la mano de la familia Adams, que es esta que aparece por aquí al lado, y que la diseñé completamente en Blender. Entonces, si os interesa hacer mejor escultura, pues decídmelo en los comentarios, que yo me entere y así sé qué tipo de vídeos son los que os interesa que os traiga. No obstante, seguiremos con el canal y seguiremos haciendo cosas que yo creo que son útiles de aprender para poder fabricar regalos o para poder hacer souvenirs o incluso para poder poner a la venta en vuestras páginas de cults. Así que nada, gracias por verme y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!